Tú siempre me has gumado nuevo ground, Y yo sabes ground, que solo me like, quemo Yo soy el Beti me quiere la mala jornada laboral, yo y solo le vendido 50 Yo te rayo porque me quito otra venta, tienta, lo malo te tienta Sigo mi vida, qué es lo que renta, a veces golpea, te deja en la mierda Que sume lo bueno, no lo que cuenta, ojalá no hay vida, me siento majara Suelta por banda, la vida es estrecha, salgo a la calle pero faltan flechas Corre esta hecha, la vuelta me empapa, les falta mecha paches la cuenta, la vida me tienta, arruina la vida, que reto me nula, Sigo mi rumba, tiempo de gastar, corro una bala, la mira está rota Me cuesta pensar, me suena a tu excusa, me sabe fatal, Problema, no quiero más, se pasan los días, nada va a cambiar. Dime que esperas si no vas a cambiar. Todo me quema, si aún no hay más. Me quema mi pana, vamos a brillar. Me quiere el amo, la mala jornada laboral. Yo y hoy solo veo la niebla, me sana tu calma, no la tormenta. Dame tus alas, la mía no van Tú siempre lo como algo nuevo. Tienta lo malo, me tienta. De tu copa, mojito, con menta Un sube y baja como una tormenta. Hasta no la mala forma laboral Yo solo veo la niebla yo fija lo malo, eso no renta cambiar a mi vida, ahora no veo salida Y no, hoy voy por la calle buscando tu olor Sigo loco, no encuentro el remedio Pero no es amor Sé que solo mi mejor Todo damos motivo para no hacerle caso a mi voz Tiene la mala jornada laboral, yo y solo veo la mierda y es muy mala, a mí no me renta, me quita la vida No es la tormenta, es esta ruina que nunca me renta Pienso en mi vida, la tuya no tienta Sé que es mentira, me quieren tormenta Me falta dinero, no sobran problemas Algo y me quemo, me siento tu país Y no hay problemas, yo sigo Rulail La mala, la la vida no espera Sé que esta mona, solo me quemo si me lo mi pana, volando bajito La mente en el cielo, me siento vacío Contando que vivo, que me ahogo Quiero todo, te hablo de nada, la vida es muy mala. Y sí, vino vamos de, de Europa, Europa, quiero quitarte la, que la ropa. ropa en Panamá, que no falte de nada. No, si no, estoy no, en no. mi cama, que más te estaba, la mala, no veía el final, tú nunca me ayudabas, me querías matar. Me cuesta pensar, me suena tu excusa, me sabe fatal. Fatal no hay problema, no quiero más, se pasan los días, no, no va no. a cambiar. Dime qué esperas si no vas a cambiar. Todo me quema, si no hay más, ah. me quema mi pana, vamos a brillar. ¿Y pero vamos a la jornada laboral.